¿Dónde está? Ah, está... Está Así. arriba con el... La car esa, ahí. Car 20. Casi lo doy. Ups. Ups. Vale. Vamos a hacer una cosa. Esa no es la foto que tiene Dani. La... El segundo de su equipo. A ver. Sí. muy aparecido. parecido. Por aquí. Si esté, si Bueno, bueno, bueno, bueno. Mira, entramos a la de tres, ¿vale? Plata. No vale. entra. Tengo el nuevo Una a la izquierda, una a la izquierda. Planta ¡Adiós, vamos! ¿Dónde está la arma? la pistola, si sí. Su pistola, tío, su pistola es mejor. Igual has pegado un tiro al la, a la arma y se ha ido volando. Mm, voy a comprar. ¡Más! Ya, ya, ya hemos empezado. Ya, yeah, ya, yeah, I know, bro. I know that shit, bro. Voy por aquí, bro. Aguanta, wey, aguanta. Aguántale. Está piqueando. Me voy a tirar un humo para que plantes. Ahí está. Voy por aquí. Sí, sí, pero bella. Pero planta, coño. Coño. Pero planta. Que no se planta, no te entera mía pistola. <risa> Tío, pues está atrás. No veo no, cómo cómo se la se las mantienen, ¿no? Esta la tenía yo a caballa. Tenía, un, tenía yo una capilares, pero te cambié por una mierda. Voy, voy por aquí. yo voy bueno. va. Está reventado, ¿eh? Se fue al spawn Un no, ¡Hostia! ¡Ay! ¡Cúbreme, cabrón! ¡Bien! en punto, adentro ¿Qué habla? ¡Qué verga! ¡Qué rápido va! Go play Minecraft Hostia, qué buen hombre. bro Iba a entrar en el tirón. Que, es que creía que. Sí, yo también. Creía que estabas conmigo. Iba. Y estaba. estaba entrando entrando el tirón. Le reventé a ese. Le pegué a uno 64 en 3, Y a otro mira eh en 6, Va, va a asomar, así que. Morido. ¡Ole! Nice. -u. Tenía un Zeus, tú. Nice. Toma tu vale. la, la bomba, que así te hará más rango cuando subas. O sea, vale. tarda estrellas y pues, que tengo yo todas. Y es una cosa, shift Dentro, eh. Humo. <risa> me da miedo todo de humo. ¿No más a ellos. No, porque ahora ellos no me ven por ahí Está aquí Ah, no Joder, es un tubo, tío La has cagado, eh No, bro Yo miro la espalda Vamos a tomar por aquí Vamos a entrar por aquí, eh He tirado el fuego por ahí para que no pase Está aquí Eh, 35 en 1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 He hecho han tirado... No ¿Dónde? Bueno, por la... por la delante mío Vale, ah, lo veo Muerto Vale Oye, humo de mierda han tirado aquí en medio tío, tío, tío. Tira piñas a... a esto. No, no he comprado piñas Qué guarro me ¡Oh, mi acá también! ¡Vámonos! Voy a comprar... Molo, humo y aturdidora. La no hay A la de hostia. Voy a ir por igual que antes. Date. Está, está uno entrando. Dentro. De ah, reventado, 54 en 2. Me planto. Sí, me planto. Nice. Este mapa creo que era muy CT ¿Sabes? Ah. <risa> <¿S> ah. <risa> Nice, my brother Ten cuidado ¿no, palmes Están arriba Los dos Con escopeta me ha venido el otro, tú Le he hecho one tap, pero... Esta. ¿Pero qué va? Mira que... mira que, mira que shock tengo, tío <coughs> Joder, no veas tú, chaval, cómo es. Cómo la maneja? Me dijo ella. Bueno. Nada, yo voy por el pasillo, el pasillo de la derecha, ¿vale? Vale. Yo me meto, yo me meto de cabisa. No, ve, ve, yo voy por, por el pasadizo de arriba. He tirado una decoy ahí. Han tirado un humo ahí. En punto, van a entrar. Están los dos, seguro, ¿no? Sí, uno sí. Que coño? Me ha dado dos mochas insta. Estando los dos centros. O sea, han cargado. Oh, que buena. Que buena. Coges, coges la cintura. Mira. Toma, la quiere porque yo no. Sí, sí, dámela. Yo soy pobre. Eh, compramos. MP9, MP9. MP9, nice. Muy, muy bien. O sea, yeah, cuál gasto pache en la niebla. Uh, AK ya. Banco AK, eh. Se va con a contigo. coge la AK, la AK. Nice. Madre mía. Oh, let's finish this shit, bro. Es mejor la pendeja no silenciada, Solo si tienes muy buena y me apuntas muy bien a la cabeza, te recomiendo la silenciada. Yo que solo apunto a la cabeza. Pues sí. Eh, lo otro al fondo, con acá. You finish, bro. Uy, nice, man. bro. Oye, esto ha sido fácil, eh <coughs> Coño, que me muero Oh sí, ha sido fácil